En este video vamos a ver cómo se exporta la información de los productos. Accediendo al menú Importación, Exportación y luego Exportaciones, se pueden exportar los datos de productos. Dentro de la misma se puede hacer la selección de categoría o subcategoría que se quiera exportar. Dependiendo de la configuración que tenga en el Excel, puede seleccionar los separadores de decimales. Se pide exportar los datos y puede guardar el archivo en su PC. El archivo podrá ser abierto con el Excel y se podrá editar eliminando cualquier columna o modificando su contenido. La única columna obligatoria es Artículo, ya que es la que utiliza el sistema para individualizar los productos. Luego debe asegurarse que el archivo se guarde en formato CSV para poder hacer la importación. Muchas gracias.